Traigo Un deck profile que me han pedido bastante, bastante, bastante Pero quería dejarlo listo para ustedes y la verdad creo que lo logré El deck no decepciona, está bastante bien Se trata de pues el deck Dynamis Un deck muy querido, muy muy querido la verdad lo he visto, lo he visto No, no crean que no lo he visto Entonces el deck es muy bueno, me divierto bastante Es el deck de mi hermano y pues está actualizado Así que vamos a empezar con el profile Jugamos triple Dynomistera Porque este güey tiene que ir a 3 Tristemente el Dynomist no tiene un buscador Genérico que haga algo cuando se invoque Este güey es lo más cercano que tiene en un buscador Además de la Dynamis Charge Entonces eh, Este güey cuando pega va a hacer que si, que si destruimos por batalla va a hacer que añadir, Añadamos de nuestro deck a la mano una carta Dynomist Entonces eso incluye magias, eso incluye trampas Cosa que está bastante chida Pero es un poquito lenta, de cualquier modo El propio arquetipo requiere que juguemos esta cosa a 3 Así que pues la vamos a jugar a 3 Porque tenemos Dynamis Pleasures Que también lo vamos a jugar a 3 Un monstruazo que reduce eh, en 100 puntos El ataque de todos los monstruos del oponente Por cada carta Dynamis que controlemos Entonces eso está muy puerco Y si hay múltiples copias Este efecto se acumula Así que eso está muy chido Jugamos triple Dynamis era tops porque es una invocación gratis Bastante buena, así que vamos a jugarlo a 3 Se invoca de manera especial de la mano Si sí, controlamos un monstruo Dynamis Así que básicamente es para el Electrumite Jugamos dos Dynamis Brachion a 2 porque... Eh, si, no vas si, no, si, no, si vas primero Este güey se puede aterrar un poquito Así que vamos a tenerlo ahí a dos al menos También jugamos dos Dynamis Rex Porque es el boss monster del deck Entonces este güey puede Dejar sin mano al oponente potencialmente Y puede eh, chingarse solito También varios monstruos del oponente Además de que se poncha, regresa una mano Una carta de la mano al oponente, así que eso está bastante cool Y vamos a aprovecharlo bastante Jugamos un dynamis Spinos Porque este güey Azotecas por sí solo, pero nada más Así que nada más vamos a jugar uno de estos También jugamos eh, el aeroplano de los Speedroll La verdad, este güey es bastante bueno Sin boca de manera especial si no controlamos monstruos Así que está bastante bien eh, Básicamente es también para el Electromite. Además de que es una máquina de nivel 5 Que nos puede servir para Infinity Así que no hay pierde con eso Y su escala también nos sirve Jugamos un Rescue Hamster Porque... Rescue Hamster es amor y vida, Así que vamos a jugarlo a uno Para, el, eh, para tener ahí con el Electrumide bien, bien sabrosos Jugamos Triple ferite Luna Porque esta cosa es una chulada eh, más que nada en este formato, se si invocan algo del el extra deck eh, la... Es difícil, difícil que, que tengan una copia en el extra deck Así que la Fairy de Luna va a ser un parote en esa cosa Se busca a sí misma, puedes tener más de uno en campo muy fácilmente Entonces de Luna es una chulada y la recomiendo bastante Tiene muy muy buen potencial en este deck Jugamos un Cyber porque también lo podemos sacar Nos puede librar de algún extra link o algo así Así que está bastante chido y por último jugamos dos Ghost Auger Porque la verdad me gustan mucho estas hand traps en este deck Así que nada más Entonces eso es todo por parte de los monstruos Vamos a pasar con las magias Jugamos triple Dynamis Charge Porque esta cosa es una chulada La recomiendo ampliamente A tres tiene que ir sí o sí No hay discusión alguna Se activa y te busca un Dynamis del deck a la mano Así que eso está de por sí y por entrada bastante bastante padre Así que pues sí Jugamos triple call by the grace porque las hand traps están a la orden del día Y esa cosa regresó, así que es un muy buen muy, muy buena carta Así que a 3 va, va a tener que ir, dado que no jugamos muchas hand traps Jugamos doble pot of desires porque necesitamos ese drop power Así que eh, pot of desires nada más es eso También jugamos dos Limited removal, cosa que me gusta bastante en este deck ya que se enfoca en atacar con las máquinas, así que el Limiter Novole va a ser un parote eh, Jugamos una Instant Fusion nada más, vamos a cortarla a una porque ya tenemos más maneras de hacer nuestras jugadas Así que a una es suficiente Eso es todo por parte de las magias, vamos a pasar con las trampas del deck Jugamos Triple dynamis Howling, la mejor trampa de... No, no, no, es una chulada esta cosa eh, Es compulsory. Una vez por turno Es trampa Así que se puede ocupar varias veces eh, Durante el duelo Así que eso está muy chido Y te rellena las escalas Así que no hay más que hablar Esta cosa es lo mejor del mundo Y tiene que ir a 3 Jugamos doble dynamis Rush Porque la verdad me gusta mucho Que traiga un monstruo Que no es afectado por efectos del oponente Así que eso está bastante... Bastante fuerte Y dado que eh, Rex tiene un ataque medianamente alto Puede hacer algunas cositas interesantes Y por último jugamos dos los Wine Para poder ahí chingar un poquito al oponente Vamos a jugarle un poquito al Stone No mucho, un poquito nada más Entonces, estas trampas Y... Eh, la luna hacen toda la chamba Y además las cosas que puedas poner En tu primer turno como Infinity o todas todo Atliosome. Entonces vamos a pasar con el Extra Deck Jugamos un Electrumite Might porque está A uno, monstruazo para los de Péndulo Así que tiene que ir sí o oh, sí Jugamos un Mr. Boy Porque es un Link para los Monstruos agua, los poncha El de que es OTK, así que eh, Mr. Boy puede ayudar un poquito Y jugamos un Clifford Genius Que tampoco tengo, así que vamos a proxiarlo ahí Nada más con mi letrita toda bonita eh, Porque se hace con dos máquinas Y la verdad está bastante padre su efecto Jugamos un Nightmare Phoenix Un Nightmare Cerberus y un Nightmare Unicorn Para tener outs a varias situaciones Entonces si sí sirven Y jugamos un Borrello Dragon Para poder hacer ahí eh, algunos truquillos De magia con los monstruos del oponente eh, por parte de las fusiones jugamos un eh, mega Flat Chimera Tech Para pues, quitarnos lo que sea necesario De la extra Monster Zone del oponente Si nos está chingando mucho con el Cyber Dragon eh, Jugamos un Panzer Dragon Como target de Instant Fusion y nada más Por parte de los Exit Jugamos un eh, Spider Woven Shark Porque este güey la verdad está bastante Bastante chido, jugamos un Abyss Dueler Jugamos también un Bahamut Shark Por supuesto y con su monstruo Todo atlioso para poner Tener ahí bastante control, jugamos Un Cyber Dragon y un Cyber Dragon Infinity Porque lo mismo que baja Y totally es para tener control Y puedes bajar estos dos sujetos Al mismo tiempo eh, en este deck, así que Eso es un control estúpidamente fuerte Y potencialmente tener a la luna también en campo Para estar chingando un poquito más, entonces Eso está bastante, bastante poderoso Entonces, eso ha sido todo La verdad, espero que os haya gustado mucho el video Comentarios, dudas o sugerencias, pueden dejarlo en la Cajita de comentarios de abajo, no olviden suscribirse Darle like a la página en Facebook y unirse